Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo un poquito diferente. Qué novedad, nosotras un vídeo diferente. No sé, cada día os traemos un vídeo distinto. Yo creo que es la gracia también de este canal. En este caso eh, es distinto, pero no deja de ser un vídeo sobre recetas y sobre alimentación. El caso es que el Ministerio de Consumo ha sacado un recetario. El recetario se llama Comida rápida, barata y saludable. Y bueno, pues el libro en cuestión contiene 40 recetas bastante variadas para todos los gustos y yo creo que además son fáciles de modificar en función de si tenemos alergias o pues si somos vegetarianos o veganos y bueno pues el caso es que se ha hecho pues para pues, combatir el sobrepeso, la desigualdad etc. No vamos a entrar en, en dilemas, ni políticas, ni cosas simplemente nos ha llamado la atención el recetario y las recetas que encontramos en ellas y nada vamos a estar pues unos días comiendo y cenando opciones que vienen en este recetario el recetario editado por el Ministerio de Consumo bajo la dirección de la doctora en Farmacia y Nutricionista Marían García y con la colaboración de la chef María José San Román Galardonada con una estrella en Michelin y de la periodista Arancha Castaño. Bueno, como os habíamos dicho antes, este recetario nos ha parecido interesante por la variedad de recetas. Vamos a probarlo. Mirella ya ha empezado hoy, yo no, no he podido empezar hoy porque el fin de semana estuve hasta arriba y no pude ir a comprar ni nada. Y mi idea es hacerme, pues durante una semana, las comidas que vienen aquí. Entonces, nos vamos al ordenador. Y lo vemos. Estaba yo pensando que si os interesan estos temas, además de este vídeo que estamos haciendo ahora, puedo hablar con mi amiga Axtril, Laura. Ya la conocéis porque la nombro muchísimas veces. Igual podemos tener una especie de entrevista o con preguntas que tengáis, ella pues igual nos puede solucionar o ayudar. Si os parece interesante, dejadlo por comentarios, dejadnos vuestras preguntas. Ya estamos en el ordenador. A ver, os confieso una cosa, esto es otro día distinto, han pasado cuatro días desde que grabé la intro y efectivamente me vine al ordenador y grabé eh, todo el tema del recetario, me hice un planning de, de las comidas de la semana y después de llevar cuatro días pues he visto que no es realista. ¿Por qué? Porque <ríe> a lo mejor era más comida de la que yo puedo comer, o sea, me gusta merendar por las tardes. Y, y pues claro, después de, de una fruta, una tosta, pues, pues luego no me apetecía hacerme pues las cenas tan grandes. Eso y la vagueza Y que he tenido una semana súper atareada, por lo que al final no me he estado haciendo las recetas de la cena. Así que nada, os vamos a dejar, eh, bueno, este es el enlace, ¿vale? De la página web de consumo. Os vamos a dejar el enlace igualmente en la cajita de información. El diseño es simple, minimalista, con los colores súper, súper llamativos. Muy bien, me gusta. Bueno, nos gusta, nos gustan las dos, tanto a Mireia como a mí. Comida rápida, barata y saludable, por ración entre 1 y 2 euros. Como os he comentado antes, eh, no nos hemos dedicado a, a contar cuánto cuesta, pero sí que es verdad que hemos visto que son ingredientes que son fácilmente accesibles en cualquier frutería, mercado, supermercado, son adaptables. Bueno, pues aquí cuenta un poco el porqué, ¿no? De, de por qué se está haciendo este recetario. Como veis hay para todos los gustos, pues no sé, para una persona omnívora, pero si eres vegetariana o vegana también hay opciones y por lo que he estado viendo son adaptables y además. También indican si tienen o no tienen gluten, pero yo por ejemplo me he hecho una receta que la original tiene gluten, pero yo me he adaptado sin gluten y luego os explicaré cómo. Tallarines de calabacín y zanahoria, poke de pollo, mini burgues con alubias... Lo dicho, eh, llevan atún, pero perfectamente se podría sustituir por soja texturizada. Por ejemplo, el poke de pollo mmm, se podría hacer con tofu a la plancha o marinado o con Eura, así que es verdad que la Eura es más cara, pero bueno, que hay opciones. Y luego ya nos vamos a los postres, que no he hecho ninguno y, y he pensado pues que igual podríamos hacer alguno. Después de lo que es el índice, pues este es el índice que ya pues estoy salivando, entramos con lo que son ya el recetario en sí. Entonces en la primera página, pues es muy visual, vemos los ingredientes, fotito de la receta final, el aporte nutricional y la siguiente hoja es la elaboración es todo súper sencillo como os comentaba y entonces pues nos vamos a ir a las recetas porque sí que es verdad que vais a estar viendo luego clips de nuestras recetas que hemos estado viendo y vamos a elegir un postre vale pues yo creo que podemos hacer el batido de plátano con, con arándanos y avena y también voy a hacer el helado casero de yogur, chocolate y plátano que ya hemos hecho así alguno parecido en el canal pero bueno vamos a seguir los ingredientes y luego os contamos qué tal bueno lo vais a ver con nosotras Aquí está el primer plato cocinado, los tallarines de calabacín y zanahoria con una vinagreta que lleva mostaza y también va con eh, nueces. También lleva eh, semillas de sésamo. Normalmente es algo que suelo tener, pero qué casualidad que no que no tenía. Siempre tengo frutos secos y, y semillas. Entonces he decidido que, que voy a utilizar eh, chía. No sé si se va a hidratar o no aquí con, con el juguillo, con la salsa. Pero bueno, pues si no, pues, pues nada. La próxima vez lo haré con sésamo. Pues nada, como no he podido grabar en casa Esta pedazo de receta Pues hago aquí unas tomas En el curro Pero mirad qué buena pinta No puedo comer cuscús Entonces pues lo he hecho con quinoa Tiene una pinta Olía hasta mañana a la casa Pero bueno, quedaba a gusto Lleva eh, la quinoa Queso rulo de cabra Arándanos Setas Vamos, esto tiene una pintaza, tengo las ganas de comérmelo aquí vamos con otra receta, estas son las berenjenas rellenas, llevan manzana, yogur, eh, cebolla y ajo, muy sencillas de hacer, huele que alimenta y tiene muy muy buena pinta, esto me lo había apuntado realmente para cenar, pero es que últimamente no estoy cenando comidas copiosas y no me apetece. Entonces me lo dejo para la comida y la verdad es que no estoy siguiendo para nada el menú que me hice. Vamos a seguir con la siguiente receta que es un batido de plátano y arándanos. La verdad es que me voy a pasar los ingredientes, bueno, no, los ingredientes no, las cantidades un poco mmm, por... <ríe> no digo por dónde. Entonces, eh, la receta original es medio plátano, eh, yo voy a utilizar un plátano entero ya que estos son chiquititos y vamos a ponerlo directamente en la trituradora. Como estáis viendo, este vídeo mmm, <ríe> no es aesthetic ni nada. 100 gramos de arándanos, los míos son congelados y en este caso pues voy a utilizar un puñado ¿Cuántos gramos es un puñado? Pues no lo sé Pero es que estos batidos me los suelo hacer yo siempre a ojo para que veáis que está rico igualmente El siguiente ingrediente es la bebida vegetal, yo voy a utilizar avena En esta no queda nada, queda un culín eh, Creo que también eran 60 mililitros Esperad un momentito que lo compruebo. Una taza, 250 mililitros. Pues lo mismo, yo esto siempre lo suelo echar a ojo. Tengo a Brian por aquí porque como estoy con comida... Ah, no, es Aria. Da igual. Como estoy con comida, pues... Y luego el otro ingrediente son 60 gramos de avena molida. Bueno, podéis utilizar avena molida, que lo utilizo yo la gran mayoría de las veces, y si no, harina. En este caso no me quedaba avena, entonces voy a utilizar harina integral de avena. Nada, echaré un poquito. Eh, ¿Para qué se utiliza esto? Como espesante. He echado como unas dos cucharadas. Y por último, una pizquita de canela para darle pues un toquecito. La receta dice que añadamos unos hielos para picarlo bien. Como mis arándanos están congelados, nada, voy a echar tres hielitos pequeños y yo creo que los arándanos va que chuta. Nos llevamos esto a triturar y ahora veis cómo queda el batido. Y ya venimos con nuestro batido. Lo dicho, cuanto más cantidad de harina de avena, o de avena molida, más espeso os va a quedar. No sé si aquí estoy enfocada, vamos a probarlo, aunque ya lo he probado. ¡Muy ¡Oh, rico! Y ahora vamos con la receta del helado de plátano. Para ello vamos a utilizar, pues eso, un platanito de estos que están perfectos porque están súper dulces y lo vamos a echar en la trituradora nos dice que utilicemos un yogur natural en mi caso voy a utilizar un yogur vegetal de coco vale, no es que sea sabor a coco sino que están hechos con, con la leche de coco Puedes utilizar yogur griego, os quedará muy cremoso eh, yogur natural eh, yogur de soja incluso dentro de... Brian, ¿Qué haces? La leche de coco, la parte cremosa, con eso salen unos helados brutales. Y la receta nos decía utilizar una cucharada de cacao puro. Vale, Yo tengo cacao puro, pero eh, también tengo el cacahuete este en polvo. Entonces voy a utilizar una cucharadita de cacao puro y una cucharadita de cacahuete. Y lo llevamos a triturar Pues ya hemos traído aquí nuestra mezcla Y ahora vamos a servir Sobre estos moldes de silicona Y lo vamos a llevar después al congelador Aquí tenemos nuestros helados Completamente congelados Y nada voy a ver cómo a paño Para grabar sin esta cámara que no tiene autoenfoque, pues el ladito <risa> desenfocado. Vamos a esperar a que se deshaga un poquito, ¿no? Y ahora os cuento qué tal. He echado dos bolitas. Entonces, pues eso, vamos a dar unos minutillos. Me he puesto a hacer cosas e igual me he pasado. <risa> Pero vamos, que sigue estando fresquito y está muy, muy, muy rico. Y hasta aquí el vídeo de hoy contadnos por comentarios cuál ha sido vuestra receta favorita si os llama la atención alguna de las otras recetas que hay en el recetario y si le vais a echar un ojo os esperamos por allí dedito arriba si os ha gustado el vídeo suscribiros porque como ya os dijimos es gratis y bueno vamos a aprovechar las cosas gratis y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que os las dejamos aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.